Estamos con Mali Vitale eh. te voy a hacer unas preguntas, Mali, eh, ¿cómo aprovechamos nosotros eh, nuestro doble cuántico y cómo vivimos de nuestra pasión? ¿Cómo vivir de nuestra pasión? ¿Qué pregunta? Sí, justamente podemos aprovechar este diálogo que tenemos con nuestro doble cuántico para hacer estas preguntas. ¿Cómo podemos vivir apasionados? Sabemos por otros videos que nuestro doble cuántico vive en otro espacio-tiempo, pero somos nosotros mismos percibiendo a gran velocidad, como si nosotros estuviéramos percibiendo en este momento, en este tren lento, en esta charla, y nuestro doble cuántico en un tren que va un millón de veces más rápido, en alta velocidad, otra realidad. Pero esa realidad que percibe, que básicamente tiene que ver con esos datos que se toma del ambiente para que este cuerpo físico sobreviva y se equilibre, también los podemos aprovechar para que nos traiga información acerca de cómo vivir de, nuestro, de nuestros potenciales, de nuestros talentos, que haga preguntas justamente eh, acerca de nuestro propósito. Entonces una pregunta posible sería... ¿Cómo podríamos vivir de, de nuestros potenciales antes de irnos a dormir? ¿no? ¿Cómo desplegar mi talento en el día a día? ¿Cómo desplegar mi proyecto de vida en mi día a día? Siempre, por ejemplo, tenemos que conectarnos antes con nuestro ser original, con una meditación, con una manera de encontrarnos equilibrados antes de hacer este tipo de preguntas. Entonces, en vez de creer que yo tengo que hacer mucho esfuerzo y poner mucha energía para conseguir, llevar adelante un proyecto de vida, me empiezo a hacer nuevas preguntas, como cómo sería eh, vivir de lo que amo hacer. Y la energía va a venir a mí, se van a presentar esas situaciones, esas herramientas, eh, esas sincronicidades para que yo pueda realizar mi proyecto. Eh, para eso, primeramente, tengo que olvidarme de todas las creencias que dicen que... Eh, la única manera de vivir es generar dinero para poder comprarme eh, la comida, los bienes, la protección, para poder sobrevivir. Justamente si hay algo que nos trabe, nos bloquea para poder vivir una vida abundante y vivir de lo que nos apasiona, son todas esas creencias del pasado, todo lo que la sociedad o la cultura nos inculcó, como imposibilidades o, bloques, o bloqueos o limitaciones para poder vivir de eso que amamos hacer, para poder vivir de eso que sabemos hacer mejor y que nos da más placer. Entonces, lo primero que te aconsejo que hagas es hacerte nuevas preguntas. ¿Cuáles son mis potenciales? Eh, cuáles son mis talentos, que te preguntes cuáles son esas actividades en las que perdés la noción del tiempo, que mirás el reloj y decís cómo puede haber pasado tan rápido, en las que te sentís sumamente alegre y feliz haciéndolas, en las que otras personas te dicen qué bueno que sos haciendo tal cosa, qué bueno que sos mal y comunicando este tipo de cosas, por ejemplo, eso fue guiándome a mí. Así que esa sería una manera de comenzar con todo esto. Es un proceso que va a ir decantando en el tiempo. Tenés que empezar a aprender a leer las respuestas del doble cuántico, hacerte nuevas preguntas a medida que vienen nuevas respuestas y tenerte paciencia, porque lo más importante de todo este proceso es la confianza, la confianza que tengas en vos mismo, en tus potenciales, en tus talentos y en que vas a ir cada vez más hacia esa realización personal. Entonces es muy importante que estés alineado con tu origen, con tu esencia, con tu propósito y no con la idea de sobrevivir, no con la idea de cómo voy a hacer para vivir de eso, de dónde voy a sacar los recursos, no tengo el dinero suficiente para alquilar tal lugar, para iniciar tal proyecto, no, simplemente haz lo que te gusta y empieza ya mismo. Empezar ya mismo y van a venir nuevas posibilidades, van a ir gente con nuevas propuestas, nuevas situaciones para que te puedas desplegar en el día a día. Si querés saber más sobre estos temas, simplemente entra a Mali Vitale en YouTube y tengo una lista de más de 50 videos donde justamente despliego todo esto que vamos a hacer, que es que puedas conocerte a vos mismo en distintos espacios tiempo, en distintas... Eh, dimensiones de tu ser en conexión con tu esencia con tu propósito, con tus talentos y con la ayuda de tu doble cuántico y si querés hacerme alguna consulta particular, entra a mi página web malivitale.com y ahí podés probar una consulta gratuita y yo te voy a contestar en un audio de 5 minutos o visitarme en Facebook o en Instagram y seguimos en contacto y dale para adelante con todo eso que tenés para dar al mundo en esta etapa tan importante para poder expandir nuestra conciencia en el día a día.